Muy buenas tardes. Bueno, dice el dicho, guarda pan para mayo y leña para todo el año. Y al final es combustible y zampa, que es lo que me parece que nos puede hacer más falta próximamente. En fin, decía, decía Albert Einstein, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y qué cierto es. Y encima, continuamente, nuestra casta política, porque si hay que llamarla así, nos intenta hacer comulgar con lo que creen en cada momento, porque ahora es evolución y, y tenemos que tragar, pues, pues eso, con sus prejuicios, lo que hace nada era normal, ahora resulta que es una barbaridad, eh, no sé, hay cosas muy raras que están pasando, tenemos una estupidez tremenda y, y la vamos a pagar, porque luego llega gente como Putin, que sabe que el mundo tiene una estupidez brutal y dice: Vamos a aprovecharnos de ello. Eso ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? no os creáis que no. En fin, poco hay que añadir. Hoy el día el movimiento de Bitcoin está bastante bien, eh, las bolsas no tan bien, pero están llegando a puntos de rebote interesantes. Vamos a ver qué tal se da mañana. Yo creo que, si no mañana pasado, van a meter un, un rebote ahí bueno, bueno, porque, bueno, ahora lo vamos a ver. Eh, en el primer tramo que vamos a, a, a ver, lo primero antes de empezar con un proyecto, es decir bueno, podemos acumular este proyecto y por qué y vamos a conocerlo, eh, que creo que es lo más adecuado en una comunidad como la nuestra, en la cual, pues bueno, llegamos, somos pobres, partimos de esa base, pero hagamos más, hagamos menos, más dinero, menos dinero, cada uno el que buenamente vamos pudiendo, ¿no? Eh, porque claro, hay que comer entre otras cosas, eh, hay que conocer los proyectos en los que nos metemos. Pero lo primero que tienes que saber es mmm, con qué vas a invertir. vale Importantísimo. Punto número uno, el primero que tienes que apuntar en tu lista es con qué dinero vas a invertir. Tienes que invertir con dinero que no te vaya a hacer falta. Con esto quiero decir que eh, no, es que yo ya tengo este dinero que no me va a hacer falta. Ya. Pero, ¿y si tienes una emergencia te va a hacer falta? Porque con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico. Solamente se necesita urgentemente. Siempre, siempre. Necesito pagar urgentemente. Pues necesito dinero urgentemente. ¿Y de dónde tiro? ¡Pum! De ahí. Y puedo estar en pérdidas. Entonces, con esto quiero decir que tengas el culo cubierto, ¿vale? Para cualquier que pueda haber en la vida, que nos pueden pasar mil, y que ese dinero no te vaya a hacer falta para nada, porque puede llegar el día que lo necesitas como papel higiénico urgentemente, resulta que es el día en el que estás en pérdidas. Esto suele pasar, es decir, cuando necesito esa pasta estoy en pérdidas. ¡Jodo! Pues es el tip número uno de los que voy a ir dando en cada vídeo, iré dando uno, eh, hasta que vayamos empezando a abrir eh, la lata de los proyectos que, pero creo que es interesante e importante tener esto claro. No, no, si yo ya lo tengo claro. Sí, si lo tuvieras tan claro, no estarías tan nervioso con las pérdidas que hay. Porque si no te hace falta, qué más da. ¿Hay pérdidas? Sí, claro, pero como en todo, el mercado está cayendo, están yéndose al carajo muchos mercados. Bueno, es una cuestión de tiempo nada más. No, es que no me hace falta ahora. A lo mejor entre de seis meses, sí. Ostras, pues ya, ni de, ni ahora, ni dentro de seis meses. ¿vale? Que no te haga falta. Que incluso digas, lo puedo perder y no pasaría absolutamente nada en mi vida, ese es el dinero que debes de invertir en un valor como las criptomonedas. ¿Y por qué en otros valores sí puedo invertir otro dinero? Pues porque no hay tanta volatilidad. Tan sencillo como eso. vale Dice, joder, que, no, pero es que en estos momentos hay una volatilidad brutal en todos los mercados. Sí, porque se están yendo al carajo. Pero como norma general, no existe esa volatilidad, no hay. Ahora hay que saber esperar, tener paciencia, irnos para atrás, y decir, vamos a esperar el momento para hacer taca, taca, taca, taca. Vamos a ver una posibilidad que hay, que bueno, pues eh, ayer en un comentario lo vimos, ahora diré de quién fue, que fue Maximiliano. Y vamos a ver esa posibilidad, y vamos a ver cómo en cuatro horas estamos recuperando algo interesante. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, lo primero, el domingo es el Día de la Madre, con lo cual, desde... No sé si me lo, me lo van a hacer hoy, si no, desde mañana, estará todo en la web, todo, con un 20%, ¿vale? Eh, así que, bueno, pues ahí... Ahí estará, ahí estará para el que quiera un escape, el que quiera un curso, el que quiera una clase, el que quiera lo que sea, que sepáis que desde ahí hasta, bueno, hasta, hasta el día 2. Eh, el día 2 es bueno, no sé si va a ir de puente este pollo, ya, ya, ya, ya veremos. Pero bueno, día 1 del Día de la Madre, porque si hice el Día del Padre, pues hay que hacer el Día del Día de la Madre, evidentemente. Para mí es más importante mi madre de lo que nunca jamás fue mi padre, pero bueno, eso ya depende de cada uno. En fin, Bitcoin. Tres velas de cuatro horas fantásticas, bastante buenas. Sobre todo esta última, que bueno, todavía le quedan dos horas 44, lleva una hora y cuarto, pero jodo, eh, con qué ganas ha seguido. Vamos a ver qué tal va el volumen. Eh, en principio, va muy, muy, muy bien, que siga así. Nos ha dejado un poquito compuestos en esta zona que tenía marcada de confluencia y no ha llegado ahí. Era una, es una zona de confluencia muy clara, ¿vale? Clara, clarísima. Entonces, claro. Eh, puede ser que precisamente por eso se hayan anticipado las compras pero no debemos de eh, ponernos la piel del oso antes de haberlo cazado evidentemente es un punto importante que de momento ha salvado eh, yo tenía la compra más abajo un poquito más abajo evidentemente no, pues no he comprado esa última compra las de más arriba sí eh, que se va para arriba cojonudo pero todavía lo veo un poquito recate. ahora bien ¿qué nos puede ayudar? vamos a ver qué es lo que nos puede ayudar o mañana a más tardar pasado vamos al SP500 bueno, ya he tenido la bolsa es un día un poquito un poquito malo, pero el SP500 fijaros, ¿qué tenemos? que tenemos esta parte superior con dos toques aquí y este toque esta parte inferior con tres toques aquí y este toque en el que hemos venido hoy a parar vale eh, no solamente es el canal en el que estamos, sino que estamos en una sobreventa bastante importante, ¿vale? ya venía del tirón Hizo esta recuperación, plaf, y en toda esta caída, fijaros, boom, sobreventa. ¿Puede tontear un poco más aquí? Sí, por supuesto, claro, evidentemente. Pero ¿cuánto tiempo aguantan estas zonas? Pues fijaros, aquí un toque, subió un poquito y cayó todo esto. Pero no está mucho tiempo en la sobreventa, ¿vale? Volvió a subir, una buena subida. O sea, a ver, tener en cuenta que esta subida, no sé, rondará el 8% o algo así, 7%. ¿vale? Eh, para el, para el SP500 es un mundo pero un mundo. Ahora bien, esta otra subida de aquí, de aquí a esta parte superior, un once y pico es una barbaridad, ¿vale? Para el SP500, aunque sean todos estos días, bueno, es que estos cuatro horas en realidad, si no vamos a diario es bastante, bastante menos, ¿vale? Entonces, ahora bien, eh, podemos ser positivos y pensar en este canal y podemos ser no tan positivos, ¿vale? Y pensar en este otro canal, ¿Vale? Tenemos una pequeña cuña. Si lo ponemos en semanal, ¿vale? Bueno, pues es una cuña interesante. ¿Vale? Vamos a poner que, pues bueno, esto simplemente hemos perdido esta zona de soporte donde paró ayer. Estamos intentando retestearla y luego que nos vayamos para abajo a esta parte inferior. Eso ya nos confirmaría o empezaría a confirmarnos esta cuña. Después una subida para arriba o lateral. No sé, porque lo puede hacer de 20.000 maneras. Ya lo sabemos. ¿Vale? Eh, vamos a ver Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin. Porque es interesante lo que ayer eh, me dijo Maximiliano, pero pero con, eh, muy bien visto, ¿vale? Muy bien visto, pero con eh, ciertas reticencias. Eh, yo no, mmm, no pienso, vamos a duplicar esto, a ver, duplicar pestaña y vamos a crear, uh, joder, se me ponen ese pequeñito? la madre que me parió. Nah, en vez de hacerlo así, vamos a coger el valor, nuevo gráfico, y lo hacemos en un gráfico limpio. ¿Por qué? Porque me dice que no, ¿no ves aquí un canal? Digo, no, yo no veo un canal. ¿Vale? Bueno, a ver si veo un canal, pero lo que veo en realidad es una cuña descendente. ¿Qué tiene una cuña descendente? Bueno, si le ponemos en logarítmico, que creo que en este caso es mejor. ¿Vale? Por aquello de... ¿Vale? En una cuña descendente que tiene connotaciones alcistas. Entonces, sí, ¿vale? Parte inferior, parte superior, parte inferior, parte superior. Puede volver a tocar y volver a caer. Eh, ¿Vale? Para que esto se cumpliera, necesitaríamos perder estos mínimos. La zona mínimo de 36 y el mínimo que se dio aquí de 33, ¿vale? 32, 933. Eh, una vez perdido ese mínimo, mmm, sí que nos vendríamos y ya tendríamos, por lo menos, tendremos una zona, ¿vale? Una línea de tendencia en la cual, pues bueno, más o menos podemos fiarnos, más o menos, ¿vale? Porque no, ya sabemos que todo esto son zonas, no son, no son puntos exactos. Entonces, bueno, me parece interesante, eh, me parece que es bastante probable, ¿vale? Pero de momento, nosotros, ¿en qué estamos jugando? estamos jugando en la liga de los hombres extraordinarios es decir, estamos jugando en la liga de este canal, ¿vale? para que se confirme el uno o el otro, ¿qué tenemos que hacer? bastante sencillo, romper bueno, sencillo, romper esta línea de tendencia ¿vale? y hacer posible romper la tendencia porque, claro, llevamos tiempo diciendo, hay que romper la línea de tendencia, pero es que no hemos roto la tendencia, me explico eh, la línea de tendencia que había aquí, vale, se rompió, vamos a dibujarla para que, oye, esta línea aquí se rompió, aquí se rompió, aquí se rompió, además con sus correspondientes pullbacks, pero no hemos roto la tendencia, me explico, para romper la tendencia tenemos que pasar este máximo que hay aquí, esta zona de 51 y pico. ¿Vale? Entonces sí romperíamos la tendencia mientras no rompamos eso, no rompemos la tendencia igual manera, de igual manera, que aunque caigamos, hay gente que dice, ya hemos roto la tendencia. No, no, perdón. Mientras no rompamos este mínimo que se hizo aquí, este punto de pivote en 33, no rompemos la tendencia. Tenemos una tendencia, ¿vale? Más o menos, en esta que estamos ahora trabajando, y esto no se va a romper mientras no perdamos este mínimo. Vale, en el momento que perdamos este mínimo, ya nos vendemos aquí, seguramente esperemos que vengamos aquí y luego toquetemos eh, ya está que podemos seguir sí claro pim pam pim pam 25.000 pim pam para arriba no sé ya veremos. ya veremos lo que ya veremos lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer dependemos de muchos mercados ya dependemos de la economía global que no está fina catalina y pues tenemos que estar muy atentos a eso en semana veremos que tenemos cuatro velas semanales bastante feas, esta bueno, no estaba mal, estas dos feas de narices, esta vuelve a ser feota porque nos ha expulsado de intentar abrazar esta vela, con lo bien que íbamos eh, el jueves que bien estábamos y luego de repente al carajo todo, y bueno pues ahora estamos intentando pues nada porque estamos a lunes, entonces no, hasta el miércoles, jueves, pues no, vamos a ver cosas, y aún así fijaros la semana pasada que el jueves, miércoles, jueves veíamos abrazar estaba vela y de repente hicimos, no, y nos vamos para abajo, entonces el esquema no es bonito, el mensual que es el que más me interesa ahora mismo creo que tenemos que estar muy atentos a él nos quedan unos días para cerrarlo eh, ¿veis? está feo, está muy feo ¿vale? y si cierra encima en la altura de los 38,6 para abajo si pierdo los 38 pues, 38,5 si pierdo medio, mal asunto ¿Vale? mal asunto porque estará por debajo ya de estos niveles en mensual, con lo cual podremos esperar una siguiente vela roja mensual de hecho, a día de hoy aunque cerrase así, yo me esperaría la siguiente vela mensual roja cerrando así, tal cual si tenemos una recuperación en esta última semana que es la última oportunidad que queda para eso, bueno pues te puedo comprar otra cosa, pero mientras tanto <risa> pues no la verdad es que no, entonces me quedaría más ya con eh, la cuña, esta cuña que estamos aquí, pam, pam, pam, pam, para romperlo, pero de momento me quedaría yo con, con eso. Eh, vamos a guardarlo. Este ¿cómo lo podemos guardar. Eh, a ver, eh, renombramos, en vez de sin nombre, le vamos a llamar cuña BTC. Uy, ciña, digo yo. Esto, esto de escribir mirando el teclado, mal rollo. Y ni, ni, ni mirar el teclado ni nada. Eh, vale, entonces, bueno, espero que os hayáis quedado con la idea. Y sobre todo con la idea de con qué dinero vais a invertir. Si los que vayáis a invertir, ¿vale? El que quiera, el que quiera libremente a su libre albedrío hacer algo con su vida. De momento. Fijaros que la vela diaria es cojoluda, es muy buena. Y para empezar la semana así, como está en las bolsas... Ostras, a mí me parece genial. Bien, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, Ethereum está haciendo una velada espectacular también. O sea que muy bien por ahí. Y la dominancia del Bitcoin se disparó. Vamos a ponerlo en horario, ¿vale? Se disparó y luego ha caído, se ha vuelto a disparar y otra vez, Castaño. Se está intentando ir a esta línea de tendencia, pero le estás pulsando continuamente. Que te estés pulsando. Vamos a ver a cuatro horas, ¿vale? Que te estés pulsando ¡pa! O sea, según ha tocado, ha dicho, Y luego lo ha intentado, ha ¡ay! ¡Fuera! Y para abajo. Entonces, eso significa que, que no, que no. Que, que el mercado, en cuanto ve que hay un síntoma bueno, entra dinero en las altcoins. Y eso es bueno, porque queremos invertir en algunas, así un poquito más largo plazo, que nos den dinerito, ¿no? Eh, introducirlas en nuestra cartera como un tesoro. Porque dijimos que si en un plazo razonable, de un año, podíamos duplicar nuestra cartera sin, demasiado, ...sin demasiada locura... ...ostras... ...que quizás podamos reducir... ...ese riesgo... ...al trading... ...evidentemente... ...si somos pobres y tenemos carteras más pequeñitas... Pues ...como nos pasa a algunos de, los, de nosotros... ...pues eh, tendremos que... ...intentar especular un poquito más... ...más trading... ...pero... ...hay momentos... ...tengas una cartera grande o tengas una cartera pequeña en los que es mejor tatiqueti, ¿vale? Y no especular tanto, tener una reducción importante de tu exposición al riesgo y guardar a largo plazo, ahorrar, hold, ¿vale? Bien, eh, entonces, bueno, eh, en este momento la dominancia de Bitcoin al final diario no deja de estar en verde, pero le está expulsando y puede terminar en rojo perfectamente. Eh, como esa morning star y seguir para abajo. Ya veremos a ver. El total market. ¡Ay, qué cataplón se había pegado! Pero fijaros cómo se está recuperando. Esto quiere decir que las altcoins han debido de sufrir. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Pero que hay algunas que se tienen que estar recuperando. Vamos a verlo. ¡Pap! ¡Ahí va! Dogecoin. Ya sabéis que Doge meme coin, Ahí está. Que bueno, Doge ya ha dejado... Yo creo que... Tenemos que dejar un poco de lado que es una memecoin. Eh, si va no yo creo que todas estas que tienen tantos tal y que se están haciendo desarrollos de pasarelas de pago, pasar etcétera, etcétera, en torno a ellas, yo creo que el calificativo de memecoin hay que empezar a dejarlo de lado y hay que hablarlo como una realidad del mercado que está ahí y que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, fijaros que está metiendo un pepinazo del 15%, muy bien. Su objetivo es esta antigua zona de soporte, que ahora es una resistencia, Lo no me gusta poner las rojas, porque, extra, es que queda feo, queda más bonito en verde, ¿no? El verde, ese verde, esperanza, ese verde que te quiero verde, pues, yo soy de verde. Entonces, como soy un toro, pues busco zonas de compra y me gusta el verde, yo quiero ir a verde. Yo sé que muchos de vosotros sois más osos y buscáis cabroncetes esos puntos de venta, pero bueno, eh, Bien, si cada uno tiene que buscar lo que es, ya está, no hay más. Eh, entonces, bueno, de momento lo está haciendo muy bien. Ha roto las dos medias directamente. Fijaros que había perdido la de 50. Es como una falsa ruptura de estas que vamos a hacer una psicología de masas. Y encima, oye, que ha estado bajando mucho. Ha habido, de repente, una respuesta importantísima y ¡boom! para arriba. No sé si hay alguna noticia. Me lo confirmáis, por favor, si hay alguna noticia al respecto. Yo no las he mirado. He estado con el techo de mi cenador y ahí va, <ríe> mañana terminaremos eh, así que bueno, pues eh, ahí está eh, ¿qué más tenemos por aquí? pues bueno, vamos a ponernos en ganadoras perdedoras, en la parte negativa, pues bueno Shiba Dodge evidentemente si Dodge ha subido pues Shiba respecto a Dodge ha bajado un huevo One Earth cayendo eh, eh, Velas, 9.17 en Bitrex sigue su camino ¿vale? hacia, ya sabemos ¿vale? yo busco esta línea de tendencia ahí es donde... Donde yo creo que podré sumar cosas. ¡Achí! Perdonadme, no lo voy a borrar, porque no tengo tipo <ríe> Madre mía. Soy un poquito alérgico y en primavera me da un poquito. Ámbrela, Perp, Alpaca. Bueno, hay unas cuantas cosas aquí que no están mal. Cílica. Ah, hay 5 a 50. Bueno, pero Cílica está en un proceso de, de parada para volver a, al ataque. O sea que... Lo único que en las que están haciendo un movimiento como el de Cílica. ¿vale? Eh, tener muy en cuenta que pueden hacer un doble techo, ¿vale? Hay algunas unas cuantas que son, veis, igual aquí, en OGN, puede venirse aquí y venirse abajo. Entonces, es, hay que ver el volumen, ¿vale? El volumen en estos casos es el del rey, es el que nos puede indicar eh, si realmente nos vamos a seguir eh, con el movimiento o nos vamos a venir abajo, ¿vale? Así que, bueno, eh, tenerlo, tenerlo muy en cuenta. Eh, cílica, por ejemplo, ¿ves? tenemos aquí esto viene ahí toque toque bueno el primer toque toque al primer toque aquí toque aquí toque vale de momento está en el sitio bastante bueno eh, punto de 50 y puede ir otra vez al alza bueno pues vamos a ver qué tal eh, OGN pues tres cuartas de lo mismo está en una línea muy similar a la de cílica eh, la cuestión es a ver si son capaces de romper la línea de tendencia esa línea de tendencia de OGN está rica rica porque si la rompe uf, Puede meter un buen pepinazo cake, un 5 y pico abajo. Bueno, pues veis lo que es. Hablo de ese doble techo. Toque, toque, toque y venirse abajo. Puede pasar, ¿vale? Pero estados atentos igual, lo, lo dicho, al volumen. Si hay un buen intercambio, volverán otra vez al alza a intentar romper igual. El igual que el caso de OGN. Esta línea de tendencia, buena, buena, buena si la rompe. Wang, como mi primo. Pues igual, Wang. Está en una cuña, Wang, ¿vale? O sea, yo creo que no falta ni dibujarla. Eh, la mayoría pues sabéis que tenemos esto por arriba y que tenemos esto por abajo, ¿vale? Esto, en mi pueblo, es una cuña y, y en algún momento debería de romper la alza. No siempre pasa y muchas veces se rompen... Alguna vez, perdón, se rompe a la baja y puede venir a tocar esta zona que tenemos marca en rojo. Esperemos que no. Ay, yo no tengo one, pero sobre todo porque sé que el GTI se la tiene. En el lado positivo, vamos a ser positivo. vamos a ir al lado verde. Tenemos... Bueno, ya. Ya, esto está. Esto está. Esto está que me metido un... Eh, o sea, yo cuando he visto aquí... Eh, bueno, yo lo he visto en un ciento... A ver, a ver, en un 60 y pico por ciento estaba, efectivamente. Pero es que, fijaros, 81%. Y que se haya desinflado todo esto. O ha sido un pampeo, Bueno, aquí hizo lo mismo. Uh, aquí hizo cosas parecidas. Bueno, O es una costumbre que tiene, yo sé. No sé de, de dónde es. A lo mejor... Um, ¿Es de un país en que tienen la costumbre de pampear? <risa> no sé. Bueno, la cuestión es que ha metido un pepinazo importante. Ha habido mucha gente que se ha quedado pillada ahí. Y no puede ser. Doge, Bien. Buen movimiento contra el euro y contra el Bitcoin. Vamos a ver si pasa esa, esa zona. Ape. Los monitos siguen ahí. Pues eso. Yo creo que, insisto, se vendrá a la zona de 28, creo. ¿Vale? Que van a seguir. Poquito a poquito. Y cuando llegue a la, esta, esta vela de salida, o un poquito antes, hará... ...y se vendrá para abajo... Eh, Rose, 7.36, muy bien... ...¿por qué muy bien además? Porque fijaros... cómo según ha llegado a la zona de soporte... plus ...ha rebotado a por la EMA 20... ...y bueno, pues si se queda pegada a ella... ...tiene cerca la de 50, podría otra vez... ...retomar otro camino alcista... ...para intentar volver a abatir los 0.28... Eh, ...Rune... ...me gusta Rune... ...media de 200, intenta salir fuera... ...cae mucho y luego el impulso... ...otra vez para arriba... A ver si consigue esta zona que tenemos ahí, es un pequeño muro, romperla. Luna, muy bien, Luna sigue su camino, inconmensurable, tremendo, brutal. Eh, a ver si vuelve a romper la media de 50, que ha cogido aire. Si se viene a estas zonas ya casi cerca de sobrecompra, ha cogido aire, pues otra vez puede ir al ataque y, por, y puede ir a por los máximos. No me extrañaría nada porque está tremendo. Eh, Voxel, OVR... Los cortos de Bitcoin siguen ahí poquito a poquito. Ahora vol intentan volver a entrar dentro de esta línea de tendencia de la parte inferior de ese canal que dibujábamos en su día. Bueno, pues a ver si no pueden y se quedan ahí, les dan por saco un poquito. Y se quedan ahí paradas, y nos dejan disfrutar de unos días. Aunque son par de días. Bueno, si va ahí un 1,25 DOM, 1,78. Ahí también va. Ethereum contra el euro. Bueno, pues como todo, ya lo hemos visto. Mm, Game Finance. 80 bueno pues intentando ayer decíamos si sí, se sí, sí, sí, sí, sí, sí va al carajo pero bueno ha perdido intentado ver si perdía estos mínimos no ha llegado a esta mecha ni a esta otra con lo cual bueno no está mal no está mal que haya hecho eso pero puf, está en problemas está en problemas y es una pena El problema de, de todo este tipo de cosas es que luego vienen los competidores hacen cosas mejores que tú y la gente se te pira bien eh, poca leche más hay que ver en las altcoins en cuanto a las altcoins contra, contra bitcoin eh, sis tiene SIS tiene está está en un rango está entrando en un buen rango joder, qué manía decir rango es el rango es una mierda vale está en un canal horizontal, horizontal alcista bajista me da igual un canal vale no un rango ¿eh? está en rango ¿en qué rango en qué rango está arma de cántaro, es que ya este se me pega hasta, hasta las mierdas que dice la gente por ahí. Bueno, en definitiva, eh, está en este, este canal horizontal. Posiblemente, ¿vale? Es probable que vuelva a, a venir a tocarlo. Eh, yo sigo esperando, ¿vale? Ya sabéis que yo compré aquí, ya veis, ya veis ¿eh? en esta compra. No vendí, no, fíjate que lo voy a haber vendido, que es un 30%, ¿no? Más o menos lo que había ahí. ahora De hecho, ahora estoy en un 14%, pero cuando ahí era un 30 y algo, vale, 30, ¿vale? Eh, pero. Pero sí que es cierto que si vuelve a caer aquí, compraré un pellizquito. Seguro que compro otro pellizquito y ya se me viene abajo. Y las compras que tengo ya eh, previstas, pues se harán igual. Me da importar. ¿Por qué? Porque si vuelve a rebotar es un 30%. Oye, no es ninguna tontería. Así que bueno, eh, os lo digo por si alguno está siguiendo este trade de SIS. Eh, pues estar, estar atentos a que un toque, dependiendo de cómo vaya esta parte que está haciendo aquí. Vamos a tocarlo. ¿Vale? Ahí. Ahí. Pata, pum. ¿Veis? Como toco aquí, toco aquí, aquí lo perdió y ha sido resistencia nada una resistencia dos veces. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a ver cómo sigue trabajando, porque, eh, bueno, puede venir, perderlo. ¿vale? Yo estoy esperando esta línea de tendencia, la zona de la línea de tendencia, para meterle ahí, matarle eh, Por eso hay que tener mucha paciencia. Y esto es contra Bitcoin, ¿vale? No contra el dólar. Contra el dólar va, puede funcionar exactamente igual, ¿vale? Cuando se pegue el pepinazo lo va a meter contra el uno y contra el otro, pero yo quiero Bitcoin, yo quiero un poquito más de Bitcoin y en este caso me gusta enfrentarlo con el Bitcoin exactamente igual que Waves. Waves también lo enfrentó con el Bitcoin, ya ha perdido el 50% del canal, te recordar que llevamos tiempo diciendo si hace lo que hizo las veces anteriores, en la mitad del canal se mantiene y luego sube. Vale, pues compararemos pero como no se ha mantenido, no había ningún motivo para comprar. Aquí igual, se acercó, subió, se volvió a acercar al 50% del canal y tiró para arriba. No había ningún, aquí no nos ha dado ningún eh, punto en el cual, pues bueno, podía ser interesante comprar. Tenemos eh, dos zonas importantes, que es la que tengo aquí marcada en verde, ¿vale? Que en la cual puede llegar a una zona de sobreventa, pero, pero... Eh, yo creo que una vez que llegue aquí... ...tonteará un poquito... ...y en algún momento va a venir a la zona... ...más bien en la zona de 3.000 satosis ¿vale? ...zona de 3.000 satosis con la línea de tendencia... ...creo que será su punto... Y, ...y en esa zona pues será posible... ...una vez que pierda esta... ...o inclusive en esta... ...hacer una primera compra... ...dos... ...y la compra máster... ...en la línea de tendencia... ...vamos a ver cómo va... ...de momento... Eh, ...simplemente seguirlo... ¿vale? Yo os, ...¿por qué os comento esto de vez en cuando? ...para que os acostuméis a hacer seguimientos... Eh, y no entrar a, a, a ciegas, ¿vale? A ciegas, entrar por algo y, y con conocimiento de causa. Bien, volvemos a Bitcoin para terminar. Ay, está un poquito roja la vela del diario, en cuatro horas, ¿qué ha pasado? Bueno, es un poquito de mecha, no pasa nada. Ema eh, 20, nos hemos encontrado con ella y bueno, pues nos suele decir, eh, te que, que corres mucho, que venga, vale, te voy a dejar pasar. Eh, depende del momento en el que esté, pero ya veis que... Cuando cae, pues hay que sobarle el hocico un poquito hasta que al final, ¡pum!, la pasas, ¿vale? Vamos a ver si la siguiente vez somos capaces de llegar hasta la de 200 en cuatro horas, ¿vale? Aquí hemos llegado a las inmediaciones y nos ha mandado el carajo, pero es, es una de las importantes, ¿vale? Igual que en diario, tenemos que tener muy en cuenta que la de 200, ¿vale? que es la que nos ha mandado abajo, es nuestra enemiga a batir, es la que tenemos que ir intentar pegarle el sablazo así que bueno poco más que decir seguir teniendo paciencia seguir esperando porque no queda otra o sea, no queda más eh, tener en cuenta esto que hemos estado viendo de esta posible cuña bueno esto es mensual la vela mensual es muy fea ya lo sabemos la cuña en semanal igual que la hemos estado viendo fijaros es que es que luego hay similitudes que son tremendas vale igual que el sp500 vale hemos dicho que en semanal ¿Vale? ...esa cuña que tenemos ahí... ...nuestro objetivo en el SP500... ...el mío por lo menos, vale yo llevo mucho tiempo diciéndolo... Eh, ...desde que llegamos a máximos... ...que está aquí, está en 3500... ...y a partir de ahí... ...podré comprar SP500... ...futuros del SP500... ...cuidado... Eh, ...al alza, si no llega... ...no me vale la pena... ...la media de 200... ...con una ligera pérdida... ...es la para mí la máster, si lo veis, veis... ...media de 200 con una ligera pérdida... Me, bueno, esta media de es una pedazo de pérdida de flipar. Y esto fue la crisis anterior, ¿vale? Para que os deis cuenta, eh, esta, caída, esta caída fue la crisis de las hipotecas, la crisis subprime. Y desde este máximo que hay aquí, hasta el mínimo en el que cayó, estamos hablando de un eh, 57%. Luego el malo es Bitcoin, ¿no? Pero bueno, 57%, ¿vale? Todos los mercados, y esto, esto, esto fue brutal. Si nos ponemos en este caso... ¿Vale? Desde el máximo que dio hasta aquí, estamos hablando de un 26, estamos en la mitad. Con lo cual, a mí cuando alguien me dice, no, no, pues no, no llegará a 3.500, digo, ay, amigo, depende de cómo sea la crisis. ¿Vale? 32% yo no creo que sea una gran caída. Ahora, si nos vamos a un 50 de ese tipo, fijaos dónde estamos. Crisis COVID, 2.185 puntos. ¿Vale? Entonces, cuando llegue a esta zona, si llega y todas las cosas, vale, pues ya veremos a ver cómo reaccionar, si es una buena zona de compra, depende de cómo están los mercados, cómo estén los ánimos, cómo estén los tipos de interés, cómo esté ya todo descontado en el mercado, o no, o no. También hay que tener en cuenta que esto es una crisis esperada, es una crisis que, a pesar de que se ha negado, de que se y tal, se sabía que venía, Vale, bueno, se sabía que venía antes del COVID. Aquí, aquí en el 19, decíamos... Está el mercado hinchado, ya lo sabemos, ¿vale? Pero, ¿cómo narices vamos a salir de esta? Y vino el COVID. Y dije, bueno, pues ya tenemos la primera, la primera respuesta y ya la tenemos. La segunda, ya la crisis como tal, ¿no? Eh, que todavía no ha llegado. Es decir, la gente, ah, ya estamos en crisis. No, no, no, no, no estamos en los primeros coletazos de una crisis. Tela, en fin. Solo quiere decir que no se puede hacer dinero en una crisis. Cuidado. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, yo os digo, pues eso, este, para que veáis las similitudes entre esta cuña, ¿vale? Y eh, esta empezó la parte inferior en septiembre, la parte superior en diciembre y esta otra empezó la parte inferior en septiembre y la parte superior en noviembre. Con lo cual, son muy, muy, muy parecidas. Ahora que venga eh, aquel aquel que, digo, aquel que, que no, no se correspondía a los mercados, que Bitcoin iba a su rollo y que... Mmm, nada Me encanta tener razón. Joder, déjame que me ponga una medalla de vez en cuando, coño. Bien, en fin. Eh, poco más que añadir, ¿vale? Lo he dicho, paciencia. Primer, pensar mucho en esa primera... Mmm, primer tip que hemos visto de... Eh, ojo con lo, el dinero con el que invierto y con qué dinero voy a contar para invertir, para luego dividirlo, ¿vale? Luego lo vamos a ir dividiendo, vamos a ir haciendo cositas para ver, yo coloco esto aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, ¿vale? Así que bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.